y recibe además Tranca, vamos a la fiesta nacional internacional de caballo recibe la visita de muchos turistas, de gente de otras provincias, gente de todas partes que van a disfrutar de de lo que es esa fiesta tan pero tan importante y bueno que tiene varias jornadas y que se completan desde la mañana cerrando cada noche con un este hermoso espectáculo artístico en ese escenario tradicional que tiene la ciudad de Tranca. Bien, bien. Vamos a ir ampliando la información. ¿Querés que te llamemos un ratito? Como, como vos quieras. No, ¿sí? no, no, no, vamos a acercar, ¿sí? A lo, ver. lo escuchamos un poquito, ¿sí? vamos a acercar. O sea, ya después lo vamos a saludar personalmente, pero vamos a acercarnos para escuchar un poquitito las declaraciones. ¿sí? ¿De ...del este es humano. Pues en este caso, tengo el honor de estar detrás de un joven, una joven promesa de la política como es Jorge que le hijo. El, el intendente el más actual, joven de la historia de Así país. es, el intendente más joven Con una prohibición tremenda Pero tenemos, como yo digo, mire Hemos salido campeones del mundo, los argentinos Y hay un técnico que es calor Y bueno, el técnico de la lista es Jorge Leal <ríe> Así que es padre. Padre, padre Así que estamos ah, muy contentos Bueno, junto con Paulita Galván Con sí. Roque Algañarás Con Zacarías Poderijo Con también la hija de un gran dirigente como todo el mundo lo conoce, Gallito Gutiérrez de Galmén, bueno una lista magnífica. Vamos a trabajar y vamos a poner todo el esfuerzo para poder tratar de poner los um, legisladores que, que más se pueda para, para acompañar al gobierno, y para estar mejor. El lanzamiento lo vamos a hacer pronto, ya lo vamos a anunciar, cuando llegue, y el, cuando llegue el doctor Mansur y todas las todas las acciones a seguir. Simplemente estoy obligado a preguntarle, en su este caso, pero sí, se ha dado eh, que hoy en los lugares de la política está el hijo de la esposa de el hermano un tema muy criticado por la oposición y al mismo tiempo que para muchos, ¿no? para la oposición y el oficialismo se ha olvidado el tema de la capacidad para el cargo bueno, la verdad que bueno la oposición, yo siempre me ha dolido ver de que solo denuncia y nunca hubo un proyecto ni una propuesta electoral una propuesta de trabajo porque hay que decirlo y, y en cuanto a, a los políticos yo le quiero aclarar que soy un hombre de campo, que yo desde el cerco fui a la municipalidad y transformé mi pueblo, viendo eh, mostrando amor por el pueblo, mostrar, mostrando capacidad de gestión, pero también diciéndole que en la pandemia he donado el 100% de mi sueldo al hospital de Tranca para decirle que yo no vivo de la política, ni mi hermano tampoco, en este caso que es el candidato iba a ser el intendente de Tranca, pero por ...por unanimidad, diríamos, mide más del 93,5%, eso no lo hace, eh, eh, eh, esto no es un cargo hereditario, sino es un cargo electivo, y no se tiene que asustar la oposición de eso, porque es la gente la que vota, entonces, si nosotros tenemos un trabajo muy bien hecho como en Tranca, si nosotros hemos dado soluciones a todo el mundo, y bueno, la gente quiere que continúe esta línea de trabajo, que es una línea de honestidad, de amor, de compromiso y de un futuro de mejor mi padre fue intendente en el 83 al 87 Osvaldo Jalbo lo acompañó, lo acompañó en su gestión siendo secretario de Hacienda de mi padre y él mejor que nadie el gobernador sabe de qué línea venimos pues mi padre fue intendente sí. a honor en los cuatro años y no se jubiló de no se jubiló de, no de, de privilegio no se jubiló de privilegio pudiéndolo hacer entonces nosotros tenemos autoridad moral autoridad política como para pedir el voto no tan solo en, la, en, la, en el municipio de Tranca ...en el este Tucumán. Un abrazo al alma, que Dios lo bendiga. Bueno, Intendente, gracias por estos minutos. Estamos en vivo para el evento de Radio Tucumán. Trancas es una ciudad que crece, tierra gaucha, portal del norte. No se detienen las obras públicas, ni tampoco se detiene la gestión. No, la verdad que estamos muy contentos. Todos los viernes, hace nueve meses, largo, venimos inaugurando obras o servicios. Y la verdad que el día de mañana teníamos previsto entregar un camión cero kilómetro, una, una yogurtera y una homogenizadora en la planta de la obrita, pero como hombre de la democracia, respetuoso cumpliendo el rol que siempre he cumplido como un humilde intendente, quiero que me acompañe el gobernador Osvaldo quiero que me acompañe, bueno, nuestro jefe de gabinete, eh, Juan Mansur, quiero que nos acompañe Jorgito Leal, nuestro eh, primer candidato en la lista oficial del este tucumano, también su padre que es Jorge Leal, que es el DT como digo yo, el escalón sí. de la lista y los demás compañeros y la comunidad toda, bueno Vamos a, mañana, eh, vamos a cerrar la escuelita de verano, donde asisten los señores concejales, los comisionados comunales, donde asiste el gabinete, los empleados municipales, pero todos todo los papás, las mamás, toda la, la ciudadanía, mejor dicho, porque en la escuelita de verano hemos tenido más de 300 alumnos, de 300 chicos, que lo hemos contenido día, mañana, tarde y noche, porque se hacían, se hacían escarpas de encuentros, se hacían caminatas, hemos visitado... A, la, ...a las demás comunidades, a las demás eh, zonas vecinas de la provincia de Tucumán... ...es decir, cero accidentes, cero incidentes, sí, es que todo con, en orden... ...así que estamos muy contentos y muy agradecidos, superiores, de la provincia... ...en la figura de nuestro gobernador Valdo Caldo, por la ayuda que hemos recibido... ...para poder brindar su servicio a los papás en vacaciones, fundamentalmente... ...donde por ahí tienen un momento lindo de estar tranquilo y nosotros cuidando a sus hijos con mucho amor y con mucho empeño en el complejo deportivo de Tranca. Simplemente le pregunto, ¿qué siente cuando camina por las calles de Tranca? ¿Qué siente cuando sale a recorrer la provincia de Tucumán? Bueno, la verdad que si físicamente siento muchos besos y muchos abrazos. es sí, moralmente recibo mucho aliento porque la gente levanta un puño, me grita, vamos tigre, bravo tigre. Y poder entregar un gobierno... Eh, exitoso con obras a lo largo y a lo ancho de mi, de mi municipio y departamento y con los tremendos resultados en las encuestas que nos están dando, más del 93%, yo creo que es inédito, que es una nueva experiencia. Me pongo muy contento porque como agricultor le digo, yo en mi cerco no va a haber que siembro odio, yo siembro amor, se cosecha lo que se siembra. Hemos, hemos sembrado en este tiempo mucho respeto, mucho cariño, mucha obra pública, mucha igualdad, mucha justicia social y la verdad que el pueblo el, el pueblo poco se equivoca, así que por eso que estamos buscando una banca en el Instituto humano para poder volcar la experiencia de este humilde hombre que desde el cerco fue a la política y en la política hizo transformación tremenda, en Tranca lo hemos cambiado un 400% y ustedes, todo el mundo es testigo de lo que estoy hablando, así que la verdad que poder volcar esa experiencia con mi humildad, con mi respeto, sin olvidar mi origen, en todo el este tucumano, para poder estar a la par de cada intendente, de cada comisionado comunal de cada concejal, pero fundamentalmente de cada vecino. Le pregunto seguramente mis compañeros lo están haciendo en el estudio, ¿no? El tigre y el co. ¿Por qué el tigre, por qué co? el tigre porque gracias a Dios yo creo que lo mejor que puede ocurrir en la democracia es la alternancia y yo no tengo cargo reelecto, ya fui reelecto yo en, en, en, en trancas y transformé mi pueblo y por eso creo que la gente quiere que siga la misma línea lo dice el 93,5% de las encuestas en trancas creo y estoy absolutamente seguro de que el que me va a suceder, que es el doctor Moreno, el co, como lo conocen todos sí. Es un hombre más preparado, es un hombre instruido Es un hombre que trabaja sobre mis errores y los errores de mi padre Que fue intendente del 83, al 87 Y lo que por ahí yo no pude hacer, y seguro que él lo va a hacer Porque mi hermano, él sabe, tiene vuelo propio Es abogado de todo tranca y de muchas partes de la provincia de Tucumán claro. Todo el mundo lo conoce ¿De dónde está y tenemos el co, ¿de dónde Le está puse yo, según mi mamá, le puse yo cuando era chiquito. Estaba en la cuna y yo le con el chupete le claro. pasaba la boca y le decía para que se duerma a co, a co, a co y le quedó el co. Claro. Todo el mundo lo conoce como el co. Sí. Pero también tiene un nombre que está que, que el el cariño de mucha gente porque mi abuelo fue elector de presidente, fue pues senador fue pues elector de gobernador, Antonio Moreno sí. tengo un tío que todo el mundo lo conoce en Tucumán, el doctor Antonio Moreno y bueno, salió mi hermano sí. con el mismo nombre así que la verdad, bendición de Dios es una mera coincidencia de la política, una mera coincidencia de mi sangre, pero tiene vuelo propio, este hombre sí, claro. va, lo va a tener a tanca mucho mejor que el Tigre Moreno por último, ¿cuándo se hace el lanzamiento para la lista oficial de legisladores por el F? Estamos esperando consensuar con el jefe de gabinete, el gobernador Caldo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo mañana mismo, no tenemos problemas. ¿En tranca? Eh, Bueno, la idea es de ver los compañeros. Yo soy en ese sentido muy democrático, donde los compañeros disponen. Claro que quiero que sean trancas, que es la tierra de nuestro futuro gobernador. Así que bueno, ojalá que los compañeros accedan y si no, donde ellos digan. La verdad que... Yo soy un elemento de unión, no un elemento de, de discordia. Así que estamos tranquilos, estamos muy contentos con el trabajo que vivimos haciendo y siempre agradecidos de todos los electores que nos dan una manito para poder transitar hacia un futuro mejor. Intendente, como siempre, muchas gracias y felicitaciones. Un abrazo al alma, que Dios lo bendiga. Muchas gracias.